Los sonidos del español. H. H. Con H se escribe hormiga. Hormiga. Con H se escribe huevos. Huevos. Con H se escribe hojas. Hojas. Con H se escribe hielo. Hielo. Con H se escribe hacha. Hacha. Con H se escribe hombres. Hombres. Con H se escribe hongos. Hongos. H. H a, a, E e, I O O o, U u, H, H Abbas, Abbas, Helio, helio. Hilo, hilo. Hola, hola. Humo, humo. H, h. Hoguera, hoguera. Hexágono, hexágono hijo, hijo, hija, hija, hermano, hermano, hermana, hermana, helicóptero, helicóptero, hamaca, hamaca, hormigas, hormigas, Hamburguesa, hamburguesa, helado, helado, hongos, hongos, huellas, huellas, huracán, huracán, hospital, hospital. Huevos, huevos, hipopótamo, hipopótamo, hojas, hojas, huelga, huelga, hablar, hablar, hombros, hombros, hombre, hombre, huesos, huesos as as aba aba ada ada alar alar alemos alemos Eno, eno, hebra, hebra, hecha, hecha, hecho, hecho, Eder, Eder, y Hiel, y Higo, hijo hijo hija hija hilo hilo hoy hoy hoja hoja hola hola hora hora Hoyo, hoyo, humo, humo, huir, huir, uso, uso, hueso, hueso, humilde, humilde. Ato, ato, haya, haya, ayo, haya, asa, asa, haber, haber, edor, edor Elar, elar, helio, helio, herir, herir, helado, helado, hila, hila, hipo, hipo, hielo, hielo llena llena himno himno horma horma horno horno hotel hotel hornear hornear hoteles hoteles Huye, huye. Hueco, hueco. Humor, humor. Hurto, hurto. Huevo, huevo. H, H.